hola hola soy el padre pepe hoy vamos a estar teniendo una meditación guiada vamos a hacer un examen de nuestro día siguiendo san Ignacio de Royola. así que bienvenidos sí. Hoy mi idea es hacer una meditación más corta. El examen ignaciano es normalmente algo que San Ignacio recomienda que se haga de forma corta. En otros lugares en el canal, ahí se pueden dar cuenta que hay algunos exámenes donde vimos toda nuestra vida. Y en el día de hoy, pues vamos a tomar un examen corto. Va a ser como una caminata con Dios a través de, de nuestro día. Comenzamos poniéndonos de pie, reconocemos la mirada de Dios sobre nosotros. Y comenzamos en el nombre del Padre, nos reconocemos mirados por el Padre que tiene el gran deseo de traernos hacia Él, del Hijo. Pensamos en Jesucristo, quien ha hecho el plan de salvación, que ha muerto por nosotros, y del Espíritu Santo, que nos atrae a vivir con Él. Y nos sentamos, continuamos en la presencia de Dios. Vamos a preparar nuestro cuerpo. Tomamos un respiro profundo. Sostenemos y soltamos. Sacamos todo el aire. Sostenemos y llenamos. Llenamos completamente, sostenemos y soltamos. Y vamos a hacer un un repaso de todo nuestro cuerpo, sintiéndolo y relajándolo, poniendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu en la presencia del Señor. Así que. Comenzamos con nuestro rostro, nos damos cuenta qué músculos tenemos activados, qué cara estamos haciendo. Damos gracias a Dios por nuestro rostro que nos permite comunicarnos. Y así, juntamos todos los músculos hacia adentro, hacemos cara de pasita. Sostenemos y soltamos, relajamos. Ahora sonreímos, la sonrisa más grande que podamos, sostenemos y soltamos. Vamos a mover los músculos del cuello hacia un lado, sostenemos, soltamos, hacia el otro, tensamos, relajamos, hacia arriba, tensamos relajamos hacia abajo, tensamos, relajamos, ahora vamos a preparar nuestros hombros, juntamos los hombros hacia arriba, a la cuenta de tres caen, una, dos, tres, nuevamente juntamos y caen, una, dos, tres, y una última vez juntamos, una, dos, tres y caen. Tomo dos brazos, juntamos, soltamos, hacia atrás los tríceps, tensamos, relajamos, el pecho, tensamos, relajamos, la espalda, tensamos, relajamos, el abdomen y la espalda baja, tensamos y relajamos. finalmente vamos a la parte inferior del cuerpo, todos los músculos de las piernas del cuádriceps, las piernas de la parte superior y los glúteos, lo tensamos todo y relajamos. Levantamos las, las piernas de puntitas. Sentimos las pantorrillas, tensamos, relajamos. Los músculos de la parte frontal, levantamos las puntas de los pies, tensamos, relajamos. Y finalmente, como si fuera la mano, los dedos de los pies, los cerramos como un puño, sentimos todos los dedos de los pies. Abrimos, relajamos, los levantamos hacia arriba, sentimos todos esos músculos y relajamos. Y así todo nuestro cuerpo lo dejamos que se relaje y nos ponemos completamente en la presencia de Dios. a comenzar pensando en todo el día de ayer si estamos haciendo esto en la mañana o el día anterior eh, y si estamos haciendo esto por la noche pensamos en el día que ha pasado pensamos Solamente para comenzar, ¿cuáles fueron tres cosas por las que le puedo dar gracias a Dios? Pueden ser cosas grandes o pequeñas. Como de manera borrosa comenzamos a ver nuestro día Pasó pues ayer revisamos nuestro día, no por ser un ejercicio mental, sino porque Dios estaba ahí con nosotros. Dios quería encontrarnos en las cosas pequeñas. Y ahora comenzamos a pensar cuáles son tres cosas grandes o pequeñas, detalles o bendiciones grandes por las que puedo agradecer a Dios. Puede ser una persona, un momento algo que me conmoviera, algo que me alegrara, algo que me diera esperanza. Ahora pensamos cómo es que Dios estuvo con nosotros desde el comienzo del día. Trato de imaginar cómo desperté el día anterior. ¿Estaba yo agitado? ¿Si sí, tenía alguna diligencia que hacer? ¿Si sí, me levanté corriendo, tranquilo? Fuera como fuera, recuerdo quien estaba conmigo a mi lado, ya sé que lo había visto en su momento o no, pero ahora para notar que en esa mañana del día de ayer estaba Dios conmigo. Tu gracia, Señor, para encontrarte en nuestro día, las cosas buenas, para agradecer a Dios, en las cosas difíciles. pedimos que nos acompañe. Vamos caminando por nuestro día, comenzamos por la mañana, desayunamos, ¿con quién desayunamos? ¿Cómo se desarrolló ese caminar con Jesús el día de ayer? siento completamente acompañado, acompañada por Dios. Abrazado, abrazada por Dios. Ahora, En el día de ayer, ¿qué puedo recordar por la mañana? ¿Y con quién pasé el almuerzo, la comida? Si comí solo recuerdo que nunca estoy solo, sola, que Dios estaba ahí compartiendo ese esa tarde conmigo. Si estuve con alguien, pienso como Cristo estuvo ahí también la otra persona que viví ayer con Cristo O algo que me alegrara, o algo que me conmoviera, o algo que me hiciera sonreír. Serle a Dios. ¿Cómo fue el atardecer? Vi con quién compartí. ¿Cómo estuvo Dios ahí? Si hubo alguna sonrisa, si hubo gestos de aprecio. Veo a Dios. Sonriéndome a través de los demás, apreciándome, mostrándome su grandeza, su gloria en las personas que encuentro. Terminó mi día que cené, con quién cené, y cómo estaba Dios ahí. Terminé cansado, cansada, agobiado, agobiada. Si terminó el día y no pude encontrar a Dios, lo encuentro ahora. Me dejo abrazar por Dios. Gracias Señor por las cosas pequeñas, si tengo salud, gracias por mi salud, si tuve algo que comer, gracias Señor, si puedo respirar, gracias Señor. unos momentos para hablar con Dios acerca de mi día, de dónde estuvo Él conmigo. Si no lo he hecho, me quedo en el abrazo de Dios por unos momentos. Permito que me diga de su amor, de su amor en mi día de ayer. de su abrazo en mi día de ayer Permítenos Señor unirnos a ti en todo lo que vivimos, permítenos recibirte en todas las formas en las que te nos das.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 Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como es en el cielo.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 vernos de todo mal, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Les pido que nos ayuden a mejorar el canal. Hay algunas preguntas que a mí me gustaría hacer y me gustaría leer sus comentarios. Eh, hoy hicimos algo diferente en, la, en, en las imágenes que estábamos utilizando, a diferencia de otros exámenes. Hoy utilizamos como el mismo lugar durante toda la, durante gran parte de la meditación. Me gustaría escuchar si eso fue de ayuda o si fue algo que distrae o si da igual. Esa fue una serie de grabaciones de, que hice en mi retiro el último año, en octubre, cerca de Boston, Massachusetts una casa de retiro, pero yo creo que se podrían hacer tomas como esa para diferentes meditaciones, entonces pues estoy pensando en eso otra pregunta que me gustaría escuchar de ustedes es la hora para los lives si, es un, si hay una hora mejor, pues que me puedan incluir eso por ahí, para ir haciendo los cambios necesarios, así que cualquier cosa, cualquier comentario pues siempre es muy apreciado pues me ponen sus comentarios también de qué les parece. Dios los bendiga y a encontrarse con Dios también en el día. el hacer el examen ayuda también a encontrarlo durante eh, que lo estamos viviendo. Así que que Dios los bendiga y a traer esa presencia de Dios por donde vaya. Por donde vaya. Vayamos. Bendiciones.